Voy a estar mirando para acá, eh, pero vos mirando a mí. O sea, yo... Mira, ¿inclino esto así o me quedo así? No. Draper Startup House es una startup dentro de la familia y del ecosistema de Team Draper. Team Draper es un inversionista yankee muy conocido, muy ligado a la, a la criptomoneda, a, a, a inversiones muy exitosas y muy vinculado con el emprendedor en Estados Unidos. Draper Startup House en sí es una comunidad global de emprendedores que, lo, que su misión principal es conectar un millón de emprendedores para 2030 como apalancándose en dos ejes fundamentales la red virtual de emprendedores que se llama Draper Entrepreneur Network y eh, la parte de los lugares físicos que nosotros tenemos a lo largo de todo el mundo hoy en día contamos con más de 20 lugares físicos ya sean eh, hostels y o coworkings a veces están fusionados tanto en Asia, como en Europa, como en Estados Unidos y hoy en día nosotros fuimos el primer eh, Draper Startup House en Latinoamérica y estamos en pleno proceso de expansión. Lo que, lo que nosotros eh, hacemos y lo que buscamos es generar esa red de, y esa comunidad de emprendedores. ¿Por qué? Porque hoy en día el emprendedor cuando arranca su startup o su emprendimiento busca dos cosas fundamentales lugar o fondeo al fin y al cabo o una comunidad en donde apalancarse en donde resolver temas frecuentes preguntas resolver los problemas del día a día y lo que nosotros ofrecemos en Drapers Startup Top House no solo es ese esa vinculación y esa red a lo largo de todo el mundo no solo eh, virtual sino también física eh, lo que nosotros ofrecemos es todos los servicios alrededor de de lo que es el mundo emprendedor y la startup, mentoría, incubación, capacitaciones, eh, conexión con, con Venture capital y fondos de inversión de afuera, de hecho Draper Startup House ahora se está transformando también en lo que es un fondo de inversión, está bien chico porque está arrancando, invirtiendo hasta 100 mil dólares por startup, pero es un fondo de inversión y es una herramienta que le da a la startup o al emprendedor que viene a nuestros, a nuestros lugares, muy importante para, para, para poder crecer y acelerar lo que es su visión. Eh, nosotros somos Draper Startup House es una startup dentro de la familia de Team Draper y hoy estamos eh, creciendo muy rápido en Latinoamérica y estamos trabajando la verdad codo a codo con Draper Signus, que es el fondo de Team Draper acá en Argentina eh, de 50 palos verdes orientado y, y enfocado solamente en startups de Latinoamérica, es decir, una startup que tiene por ejemplo tres socios, un, no sé, un irlandés un alemán sí o sí tiene que haber por ejemplo un chileno para poder invertir en esa startup entonces esos, esa, este fondo de 50 palos está orientado eh, para ellos y estamos trabajando codo a codo para, para, para conseguir startups y, y poder hacerlas escalables eh, yo creo que es, es muy importante el estudio, sí me dio herramientas eh, porque también esta parte de, del emprendedurismo tiene eh, esa parte de marketing y, se le puede dar una vuelta, pero creo que se aprende muchísimo más en, en cagando de apalos en el día a día con, con, con, con lo que es la realidad, ahí es donde verdaderamente se aprende. Es verdad lo que decís que el, el mundo emprendedor no es que tiene un horario sino que estás todo el tiempo tratando de buscar soluciones, de hecho nosotros estamos, laburamos con Singapur y hay 10 horas de diferencia, entonces quizás tenés una reunión o a las 5 de la mañana o a las 12 de la noche. Entonces es difícil en ese sentido, pero, pero es, se hacen cosas para, para relajar un poco la cabeza. Deporte, juntarse con amigos, salir, la familia... Son todas las cosas básicas que te sacan un poco de la, del laburo. Buena pregunta. Yo a mí en 5 años, eh, si esto sigue creciendo, me gustaría seguir en este mundo de Draper top House. Siento que tiene un largo recorrido por hacer. Junto también a lo que es la vida de nómada digital eh, poder poder trabajar y bajar las ideas desde cualquier lado del mundo no necesariamente en un lugar específico y siento que en cinco años draper startup house puede estar posicionada como una de las eh, comunidades de emprendedores más, más grandes del mundo y más importantes no sólo por la red virtual sino por el trasfondo y, y apalancamiento en los lugares físicos de todo el mundo, porque todo el mundo hoy en día está virando a esto de trabajadores remotos, nómadas digitales, etcétera. Entonces el día de mañana a tener hostels por todas partes del mundo en donde la gente vaya viajando y conectando y, cre y creciendo esa red y, y haciendo crecer su, su emprendimiento y su, su negocio.